Dragon Ball Super. Nombres de los episodios del 42 al 45. Se filtran los títulos de los próximos episodios de la serie de sorprendente y reciente éxito. Como todos los meses les traemos la traducción de la guía de televisión Neutipe que se encarga de los spoilers de muchas series y programas. Es una revista que básicamente presenta los títulos de los episodios y una sinopsis. Por el momento solo han narrado en una sinopsis en 38 episodios emitidos. Con esto nos referimos a haber dicho que Kiave le ganaba la pelea a Vegeta. Sin embargo nada nos indica que Toei no cambió el capítulo para volver más emocionante la pelea contra Hit. En fin, la misma revista ha filtrado hace apenas unos minutos los títulos y solo los títulos de los episodios del 42 al 45. Les mostraremos las traducciones de los mismos a continuación. Episodio 42, título. Por último, el enfrentamiento con Monaca. Estreno 8 de mayo, adaptación de Guión por Yu. Episodio 43. Título. Teniendo dificultades para el cuidado de pan. Estreno, 15 de mayo. Episodio 44. El secreto de la Chou sui Estreno 22 de mayo. Nota. Esta palabra significa superagua humana. Podría tratarse en realidad de Chou su y el agua sagrada de Kari. Episodio 45. La maravillosa copia de Vegeta. Estreno 29 de mayo. Bueno, aparentemente los próximos episodios serán mucho más interesantes de lo que pensábamos. Mientras todos estaban pensando en la llegada de un supervillano, de Demigra. O Demigra, los cuales queremos que aparezcan pero dijimos una y mil veces que no será en este momento, mientras algunos sitios irresponsables hablaban de un villano de pelo blanco. El cual es una falacia ya que Akira Toriyama se refería en ese momento a trecer mientras todo eso pasaba Akira Toriyama aparentemente había decidido darle fin al conflicto y al drama por un tiempo. La saga de Shampa se terminaría en el capítulo 42 con un supuesto enfrentamiento con Monaka aunque esto podría ser en sentido figurado. Luego comenzará una nueva saga con la paz en la tierra irrumpida por las travesuras de la bebé Pine. Luego veremos algo relacionado con un agua sagrada y una copia de Vegeta. Creemos que se podría. Tratar de Targle, el hermano menor que nunca ha aparecido en la serie pero si sí se ha nombrado en la película La Batalla de los Dioses. Eso es todo por el momento, cuando existan. Resúmenes de los capítulos se los traeremos como siempre. Espero que te haya gustado el video. No olvides darle like al video. Y te invito a que te suscribas a mi canal, sin más. Hasta luego youtuberos.